parceros, ¿qué más? Un saludo para todos. Oye, estoy en la bonita ciudad de Fort Lauderdale. Vamos a tomar el vuelo hoy de... Vamos a tomar el tren de aquí a Fort Lauderdale hasta Miami. Vamos a irnos en plan guerrero, plan barato. Y de ahí nos vamos hasta el aeropuerto... De, bueno, nos vamos en tren de Fort Lauderdale a Miami. Te espero mostrarles, documentarles la ida en el tren, en el trail rail. O bueno, como se llame, como se pronuncie. De ahí nos vamos hasta el aeropuerto de Miami y ahí tomamos el vuelo para Bogotá. Bueno, entonces, a ver cómo nos sale este video. Pero si les está gustando el contenido no olviden suscríbanse, no sean malos a ver si llegamos a mil. Sí. Parceros, bueno lo primero que tenemos que hacer es llegar desde aquí hasta la estación del metro. Normalmente hay dos aplicaciones que funcionan aquí en la Florida o no sé si más arriba en otros estados funcionará, pero aquí funciona Uber y Lyft. Yo siempre abro las dos y comparo los precios en este momento en abrí el Lyft y el Lyft nos lleva por 11 dólares hasta la estación del tren. A ver si... No sé si alcanzar ahí en el celular. Espero que sí. Y entonces, bueno. Esperemos el lift y nos vamos en la estación del tren. Oigan, ya compramos el tiquete. Nos costó 5 dólares. Lo compramos en estas maquinitas. Venga, les muestro estas maquinitas acá. Usted lo compran ahí donde dice Ticketing. Vienen a esta maquinita. Vienen acá a esta maquinita. Y si bien que dice... One way ticket, le, le seleccionan ahí Le dicen la dirección a la que van Y miren, desde acá estoy en Fort Verde Hasta el aeropuerto de Miami cuesta 5 dólares Pueden pagar con billetes, no tienen tarjeta el Pueden pagar con billete Y listo, les imprime este ticket Y a esperar, el, a esperar el tren Ah bueno, acá están las tarifas miren. Entonces por una... Eh, por una sola vía, este de 8.75 me imagino que es desde Palm Beach Y bueno, está muy barato, 5 dólares Es muy barato para llegar desde, desde donde estamos Porque estamos bien al norte hasta el aeropuerto de Miami Es, es, es bien barato Entonces, venga, les muestro la, la estación está haciendo mucho sol Ahí dice, no sé si, ojalá se alcance a ver Ahí dice for Dell Esta es la estación Si yo necesitaré ir para el norte, simplemente tomo las escaleras allá y paso por allá y bajo así y allá también hay donde comprar los tiquetes. Bueno, vámonos a un sitio seguro. Para allá, para donde estoy caminando, hacia allá es hacia el norte. Y para allá es hacia el sur. Para allá vamos hacia el aeropuerto de Miami. Entonces, ah bueno, si vienen en... Pueden llevar las bicicletas, si no saben pueden llevar las bicicletas. Oiga, una cosa está súper interesante y que, pues, yo no me había detallado, por ejemplo... Si ustedes, eh, no sé, viven aquí en Fort Lauderdale o bueno, donde sea de aquí para el norte, todas estas estaciones tienen parqueadero. Entonces vienen ustedes, parquean el carro ahí y ya. Y se van de metro desde acá hasta Miami o se van, se van para, para Fort, para Palm Beach. Entonces agarran para el norte. Oigan el tren. Hey, hey, parceros, ¿vieron o no? Oiga, miren, ahí está el tren que va para el norte, ese va hacia Palm Beach, nosotros estamos esperando el tren que va para el sur. Ahí se va el tren, cómo le adiós, en que es de dos pisos? Vamos a ver si los puedo grabar, espero poderlos grabar por dentro ahorita que llegue el nuestro. pues despedimos, ya se va, se va, se va. ¡Hey! Hola parceros, ¿bien o no? Bueno, ya estoy aquí en la estación de Fort Lauderdale, ahí atrás está Ese es el puente, si voy para el norte ustedes cruzan por allá Y para allá, para el norte, como vieron, el tren ahorita se va hacia Palm Beach Nosotros estamos esperando el que va para el sur Entonces por, creo que por allá viene nuestro tren Y aquí vamos para el aeropuerto de Miami, ya les mostré cuánto costó Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va Oiga, mientras que esperamos nuestro tren, que debe venir por allá eh, acá están siempre los horarios entonces miren, dicen que el tren está a las 5 y 33 llega son las ahí creo que se ve que son las 5 y 25 y dice que nuestro tren llega a las 5 y no sé si está enfocando la cámara ahí, espero que sí Espero que esté enfocando bien. No sé. Bueno, no sé. Es que está muy chiquita la letra. Bueno. oigan, miren. La ruta 637. Vía Sur. Ahí Southbound, Es que vamos para el sur. Dice que llega a las 5 y 33. Son 8 minutos para que llegue. Son 8 minutos para que llegue el tren. Entonces, bueno, vamos a ver. Normalmente acá son muy cumplidos. O acá sea, cuando les dicen una hora. A esa hora se cumple casi todo. Pues bueno. Allá atrás donde dice Amtrak. Allá. Ahí ustedes pueden entrar y pueden también esperar Ahí hay aire acondicionados Porque aquí el calor pega duro Pero bueno, acá nos aguantamos Está calentando pero pues no está Está soportable el calor Entonces bueno, esperemos porque no quiero entrar allá Oigan, punto en contra para estas estaciones de, del, del Amtrak o del Tri-Rail No tienen Wi-Fi Y si, bien, si vieron los videos anteriores En los buses sí teníamos Wi-Fi Entonces hay que mejorar eso Oye, como les decía, la vaina acá es súper puntual Miren, son las 5 y 31 Espero que se vea el reloj Y ya esa lucecita que está allá Es el tren, o sea que en dos minutos va a estar acá Así que como vimos en el aviso, aquí va a estar a las 5 y 33 ¿Sí ven? Es que no sé si se ve ahí la hora Pero le doy luz a esto Ahí, ahí se alcanza a ver, 5 y 31 y miren, ahí viene, mirenlo, ahí viene. Chal, como decía en el, en el tablero de horarios, 5 y 33 está acá. Entonces, bueno, ya va a llegar nuestro tren para irnos hasta el aeropuerto de Miami. Miren, ¿lo escuchan? 5 y... Es que no, no se alcanza a ver acá mi reloj. 5 y 33 en punto. Ahí llegó el tren. ¿Sí lo ven? ¿Lo escuchan? A ver si pita. Escuchen la campana. Ahí llegó. Excelente, llegó nuestro tren. Vámonos para el aeropuerto de Miami por 5 dólares. No. Esto, tiene, esto tiene varios pisos entonces vamos al piso superior y ya va a arrancar no, miren Desde la lado de allá tienen. Si no quiere ponerse a trabajar, se su computador y acá ya nos vamos yendo de la estación. Acá ya nos vamos yendo de la estación y ya vamos rumbo al aeropuerto de. Listo, ya vamos rumbo al aeropuerto de Miami. Entonces vamos a ver cuánto se demora. Salimos a las 5 y 33, creo que fue. Bueno, miremos a ver cuánto se demora. Aquí vamos a pasar una de las, una de las marinas de Forla Verde. Ahí estamos pasando una de las marinas de Forla Ahí pasamos una de las marinas de Fort Orden y allá tenemos la I-95. Eso... Ahí están los rieles para rieles. Allá lo que se ve es la I-95 con la i 595 Ese es el aeropuerto de Fort Lauderdale, que lo estamos pasando. Entonces estos carros van por la I-95 y allá pasamos el aeropuerto de Fort Lauderdale que otro, los cuando ustedes vengan de Bogotá también pueden llegar a ese aeropuerto que es pues más al norte, bueno, está bien al norte en Broadway y bueno ahí está la famosísima I-595 si se alcanzó, a ver un avión que está mismo aquí llegamos a otra estación desde acá desde, desde, vale, desde esta estación que está en la Griffin con la 95 que es en una ciudad que se llama Lanier Beach, desde acá vale 3.75 hasta el aeropuerto de Miami. oigan ¿se acuerda que les había dicho que no había wifi en la estación? Bueno, resulta que dentro del tren sí hay wifi. Miren, pues espero que se esté viendo, no sé, se si está viendo, espero que sí. Bueno, si no, si no logro enfocar en la cámara créanme si sí hay si sí hay wifi y es de buena velocidad entonces acabo y conectado navegando bueno parceros ya llegamos al, a la estación del metro de, de Miami nos toca bajarnos bueno parceros nos acabamos de bajar de ese tren Acabamos de llegar, no sé si se está escuchando porque hay mucho ruido eh, listo, vamos a buscar cómo llegamos porque nos toca caminar a coger el, el trencito ese que lo lleva uno a, de, de donde está la estación de renta de carros a, a, la, a la terminal creo que nos toca coger el elevador bueno, aquí hay menos ruido bueno, parceros, cuando ustedes estén llegando, de, de, de, cuando llegue uno de vuelo, puede llegar uno acá a esta estación y acá compran el ticket por ahí. dice ahí, allá van y compran los tickets y listo, y lo agarran para el norte, ya, ya vieron. Listo, parceros, ya estamos acá en la estación, veníamos en ese tren de allá. Eh, nos demoramos casi 50 minutos, no sé si se ve en el reloj. No sé si se alcanza a ver, nos demoramos 50, nos demoramos 50 minutos aproximadamente desde la estación de Porlo, desde hasta acá. No está mal para el tráfico que a veces hay por la I-95, creo que es más o menos el mismo tiempo y solo nos gastamos 5 dólares. Ahora tenemos que ir a agarrar el, el trencito ese que pasa de la estación de, de renta los carros hasta la terminal. Entonces, bueno, vamos a buscar cómo llegamos allá. Está, hay mucho ruido acá, no sé si me están escuchando pero creo que por allá hay unas escaleras vamos a ver si nos podemos ir por las escaleras así ah, miren Vamos a llegar hasta acá porque ahí podemos coger este trencito. Y miren, hay unas escaleras eléctricas, vámonos por esas escaleras. No sé si me están escuchando porque están sonando fuerte acá soné de los trenes. Yo les digo que si sufren de vértigo no cogan esta escalera porque está bastante empinada, miren, es bien empinada. Entonces para las personas que sufren de vértigo pues... Ya llegamos acá sí, llegamos a, Vamos a ir a agarrar el El trencito Ese se les he mostrado varias veces El trencito este que está allá Que lo lleva uno acá de donde se rentan los carros Hasta, la, hasta el aeropuerto Entonces vamos a agarrarlo Entonces miren Allá fue donde cogí el Metro Rail, que fue el que agarramos que el ultima, la última vez, porque llegué bastante tarde, a más de 10 de la noche, y este no trabaja tan tarde. Pero miren, entonces por donde dice Plataforma 1, por donde dice Plataforma 1, ahí lo pueden agarrar, tienen que mirar el horario, miren hasta qué horas trabaja, y ahí lo pueden agarrar. Nosotros entonces vámonos a. Eh, ¿Cómo se llama? Vámonos a agarrar el, el trencito de siempre que lo lleva uno de la del centro de renta de vehículos a, ¿a dónde? a la terminal, al aeropuerto y bueno, nos gastamos 50 minutos no está mal no está nada mal miren, para allá, para el otro lado lo que se ve ya al fondo es cuando uno renta vehículo entonces para allá vamos a reclamar los vehículos nosotros vamos esta vez aquí a, a tomar el. ¿cómo se llama? se llama el Miami Mover to iPod Vamos a tomar el Miami Mover. Este normalmente es muy rápido. Aquí, miren, 6 y 28 pm, ¿se acuerdan que tomamos el el tren a las a las que? a las 5 y 3 Entonces miren, aquí estamos en el Miami Mover y es el próximo tren en un minuto. Next train in one minute. Esperémoslo acá. Oh. Listo parceros. Vamos a tomar el, el, el Miami Mover de aquí hasta la terminal y allá nos dice que donde queda la American Airlines. Entonces bueno, vamos para allá. Está llegando el tren. Por favor, tener paso a los que desembarcan. Por favor, no olvides sus pertenencias y tener cuidado de salir. Listo. Bueno, parcels, que vamos en el tren ya para el aeropuerto de Miami, que es para allá. This is the airport station. Please have all your belongings and watch your step as you exit. Esta es la estación del aeropuerto. Por favor, tome todas sus pertenencias y tenga cuidado Esto, salir. parceros ya llegamos a la estación. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Ya nos bajamos del metro, del Miami Metro Mover, bueno, del Miami, creo que se llama Metro Mover este, que es el que el trencito que lo lleva uno ahí a la está estacionando, se rentan los vehículos y eh, bueno, ahora tenemos que irnos para allá, para ese lado. Ahora vamos para allá. Allá vamos a pasar como unos como unos pasamanos con escalera eléctrica con unos pisos eléctricos que lo llevan a uno y vamos a buscar nuestra nuestra estación. Entonces, vámonos. Normalmente cuando ustedes vienen de Colombia aquí al aeropuerto de Miami, Avianca, Viva todas van en esos en las terminales F, G, H, -J. Y si vienen por American, normalmente es en la D. Entonces, eh, vámonos a buscar a terminal de esta, haciendo bastante sol. Eh, si ¿sí vieron, nos gastamos 50 minutos desde, desde por la Orden hasta acá. ven estas? Estos es como, estos pasamanos. Porque es que es bastante terreno. De aquí hasta. Es bastante terreno de, desde donde uno. Se baja del Metro Mood, del Miami Mover, hasta la terminal, pues hay bastante distancia. Muy bueno, vámonos hasta la terminal ya. Sí, Miami Mover. desde allá veníamos. Y nosotros tenemos que ir a buscar aquí la terminal D, que son las salidas. Oigan, venga, les muestro porque aquí eh, pueden coger, agarrar el elevador que está para allá. Vamos a buscar el elevador. pedimos el a venga ahí está y vámonos para el piso 2 cuando ustedes llegan aquí al aeropuerto de Miami normalmente llegan por ahí venga, les enseño por dónde llegan Normalmente uno llega por ahí, por esa rampa, por esas rampas es por donde uno llega. Hola, parceros, ¿qué más? ¿Cómo van? Oiga, bueno, ya llegamos al aeropuerto de Miami, ya llegamos aquí en el, ya vieron, en el Trail Rail, pasamos en el Metro Mover y eh, allá está el checkpoint. Otro, otro tip de. Les doy otro tip. Normalmente, cuando se chequean en American, eh, los mandan como para los puntos de chequeo a uno o dos o tres, bueno no lo recuerdo, pero siempre están congestionados si ustedes se vienen como hacia el 4 este es un punto de seguridad que normalmente la fila no es tan larga entonces bueno, acá ya voy a apagar la cámara porque ya vamos a pasar ahí al, al puesto de control de seguridad y bueno, ustedes saben que aquí son un poquito quisquillosos con eso entonces vamos a guardar equipos y ya les grabo cuando está del otro lado Listo, parceiro. ya pasamos el punto de seguridad, el checkpoint 4 que es el que está allá, se lo recomiendo, busquen ese que siempre está más solo que nosotros y es más rápido, son las 7 y 10 de la noche, 7 y 20 y ya pasamos el filtro de seguridad, tenemos que estar en el día a las 8 y media, 8 y 40 así que tenemos tiempo de ir a comer algo, entonces vamos a la sala, siempre les aconsejo, busquen las tarjetas de crédito que les dan salas de espera porque esperar en los aeropuertos es bien harto, entonces caminen. Normalmente aquí en el aeropuerto de Miami, el que da la tarjeta de crédito de Colombia o las tarjetas es el Turkish Airlines Lunch. Eh, busquen, investiguen qué tarjetas de crédito les dan acceso a ese tipo de salas porque eh, a veces la espera en los aeropuertos es bien harta y uno, ahí, uno tiene como internet, una silla cómoda. Snacks, entonces, bueno, hace más, no es que sea la última maravilla, pero hace un poquito más agradable la espera. Y si no tiene reuniones, siempre tienen salas de juntas donde uno puede hacer las llamadas y eso y contestar correos uno tranquilo. Entonces, eh, es ahí donde dice Turkish Airlines. Nos vamos para allá. Ah, Llegamos Para entrar siempre tienen que presentar el pasaporte y el Priority Pass Bueno, ya llegamos a la sala a Esos avioncitos Lo que veo es que va a estar llena Creo que está llena Va a estar difícil conseguir puesto Bueno, busquemos a ver dónde nos sentamos Porque está llena Ese es el buffet, siempre van a encontrar esos sanduchitos, esas sopitas, hay sopitas siempre, brownies y esos sanduchitos y quinoa, bueno, y por ese lado hay bebidas, hay tragos, Coca-Cola, bueno, si se beber y café, obviamente. Ahora buscamos donde sentarnos porque no veo espacio. Tenemos vista la pista está por allá, pero no, hay, no tenemos cómo sentarnos allá al lado de mirando la pista. Eh, bueno, vamos a pedir bebida. Aquí hay wifi. Y la sala es cómoda. Pueden pedir aquí. Hay café, snacks, eh, sopita, galletas. Bueno, lo que les mostré. Entonces, venga si les puedo hacer una toma mejor. Acá mientras esperamos. Ya tenemos wifi. Aquí estamos editando, contestando correos. Nos pedimos una quinoa, unos pastelitos, un brownie y una Coca-Cola cero entonces bueno, tenemos como una hora para trabajar para cargar equipos y ya miramos para qué en qué gate nos toca ir hola oigan parceros, ya miren son las 8 y media casi 8 y media, 8 y, 25, y tenemos que estar a las 8 y 45 en el gate oigan, un truco es eh, en el google maps ustedes aquí en, en el aeropuerto de miami, ustedes pueden poner el, el gate a donde van por ejemplo nos toca abordar en el gate 42 y les dice cuánto tiempo se gastan caminando, entonces ahí nos decía que 7 minutos entonces, eh, bueno, vámonos, son las 8.24 para no tener que correr ni nada y les alcanzo a mostrar un poquito la terminal aquí de Miami tenemos ya la terminal de 42, desde este la de a la, la de 60 aquí hay una pequeña zona de duty free, tenemos que pasar, hay un, hay un pasillo largo porque okay, tenemos que pasar esta pesillo que nos conecta ya de donde estábamos en la, en la sala de espera. Hasta allá están las otras salas. Hasta allá está la sala D. Entonces vamos para allá. para ya están las salas D. Allá sabemos vemos que hay bastante volumen de personas. Entonces ya sabemos que ahí es por de donde está saliendo la mayoría de los vuelos. Tenemos que buscar nuestra sala que es la de 42. Vamos a ver si les puedo mostrar un poco aquí. El, la vez pasada no les mostré... Hay bastante gente para ese vuelo. Va para Austin. Bueno, venga, les puedo mostrar un poquito aquí en la terminal de Miami. que hay? que encuentran? Obviamente baños, cajeros. Hay una tienda de Starbucks, como siempre. Starbucks. Ahí hay una Starbucks. Siempre, siempre hay fila en este Starbucks. Siempre, siempre hay fila. Hay una tienda del Miami Heat del equipo de baloncesto Pues si quieren comprar cosas de los Miami Heat Y que hay de todo eh, Nos dice que nosotros vamos para la de 42 Y allá es la de 1 a de 29 Y de 30 a de 60 Nos toca ir para allá Ese Newsling lo van a encontrar en varios aeropuertos, eh, una joyería, hay almacenes de, de ropa de marca como Michael Kors, creo que hay un coach, Coach, coach. no me bueno, acuerdo no cómo se, se pronuncia, pero creo que también hay. Aquí hay un duty free que ya lo cerraron que son las ocho y media y están cerrando todo este es un vuelo que va para Guayaquil aquí las alas todas son muy parecidas Todas son otra tienda de estas de revistas, de dulces de bebidas, cuando ustedes se les quedó el regalo, se les olvidó comprar el regalo a alguien acá les venden una camiseta que dice Miami por el doble entonces bueno, hay libros, gorras Aquí detrás mío. Se ven? Hay un TGI Fridays. Ahí pueden comer. todavía está abierto. Este es el TGI. O sea, está a los dos lados del, del pasillo. Uy, está el aeropuerto. Está a reventar. Miren detrás mío toda la cantidad de gente que hay. Y ya les muestro para el otro lado como esta también, hay una cantidad de gente uh. miren, miren, toda la cantidad de gente que hay ahí, ahí viene Tech On The Go pero bueno, acá es más caro, pero venden los Aftershocks esos son los audífonos que utilizamos para montar bici, Para ahí yo les hice un, un review de esos audífonos de conducción. o sea, aquí encuentran audífonos veo audífonos, audífonos eh, Google Nest, bueno, cosas de tecnología, de pues tecnología, hay como una joyería ahí. detrás mío, otro vuelo repleto, ¿Eso para dónde va? Para Baltimore, ese vuelo que está, tres mío va para Baltimore. Y, ah bueno, ese es el almacén que está ahí detrás, son glasspots, pero a ver si les puedo mostrar bien. Este, ahí son las Cuando ustedes quieran comprar gafas eh, oscuras, eh, gafas negras, eh, Ray-Ban y bueno, toda esta clase de gafas, ahí las pueden conseguir. Hay por de Estados Unidos. Bueno, de hecho, ese almacén está en Colombia también, en México también lo he visto. Acá ya están cerrando Miami on the go. Eso es para comprar sus recuerditos. Un duty free abierto. Oigan, aquí hay una de. Hay un Donkey Donuts, hoy sí hay donas, la vez pasada, en el vuelo pasado quería una dona y vino a comprar aquí una dona y no había ya ni una, hoy sí hay, de pronto me vuelvo ahorita por una dona, entonces nos por una dona, pero entonces pero les termino de mostrar aquí la terminal, acá estamos como en la mitad y llegamos a nuestro gate, miren, llegamos a tiempo. Bogotá Colombia, aborda, ya aborda en seis minutos. Ahí está la pantalla dice, que dice. Nosotros abordamos en seis minutos. Entonces yo creo que alcanzamos a comprarnos la dona, pero venga, les termino de mostrar allí hay un, una plazoleta de comidas. Venga, se las muestro así de rapidez. Hay como.. Hay una, un, un sitio cubano, se llama La Carreta. Está un café de Versalles, ahí también es como de comida cubana, no, no recuerdo bien. Y es y está el, el, los perros calientes que les mostré la vez pasada, los de Neyten. Eso se los recomiendo. Entonces, esta es Villa, Villa Pizza. Consiguen bastante pizza por acá. Ya saben, estamos en Gringolandia, en el Gabacho. Sí, en este café de Versalles. Ese es, este es un café gringo. Eh, perdón, ese es un café cubano entonces bueno, ahí consiguen sanduchito, pastelito yo siempre le hay un aquí en esta terminal hay un Wendy's, si quieren llevar comida para el avión busquen el Wendy's y se compran ahí la, la hamburguesita para llevársela en el avión no, no, no. este es walk, como un wok este también es una es como una panadería que hay aquí dentro del aeropuerto que se llama Aubopan, Au Aubopan, Pain, -bo. Au bon Au bon Au bon Pain. esa es una panadería que hay acá. Y ya, bueno, ahí les mostré, ahí les mostré un poco mejor lo que hay aquí dentro de la terminal de Miami. Ya les puedo mostrar un poco mejor, la esposa casi no les mostré nada que, que conseguían aquí dentro de la terminal de Miami. Para el otro lado consiguen también hay sitios de pizza y sitios de empanadas, está el Wendy's y ya. En ese Air Essentials, ahí ustedes pueden comprar la gaseosita, unos audífonos baratos. Ahí hay eh, cosas para el dolor, medicina, cosas así que necesitan de urgencia, por ejemplo un dolor de cabeza, un dolor de oído que es en un avión, es una mamera. Ahí les venden el Advil. Pero bueno, nosotros vamos por nuestra dona. I will have uh, one chocolate frosted. Shit, sorry, my fault. Yes, listo. Ya compramos nuestra dona. Esas son las maricuetas que yo les digo que pueden comprar aquí. Cuando se les olvida el regalo, eso pueden comprar. Ya comenzaron a, ya comenzaron a llamar a la gente. Tres primeros grupos. Nosotros somos grupo 6, vamos a listar pasaporte y paseo a abordar. Gracias. Gracias. esta fila siempre se hace porque pues las personas que hacen trancos mientras que suben la maleta bueno ya nos vemos adentro tenemos la silla 17 vamos en la mitad bueno ya estamos a bordo Parece que el vuelo va a salir a tiempo. Bien, bien American ahí, chévere. Este es un avión de American por dentro. Están todas las personas abordando. Ya es para atrás. Están todas las filas. Y bueno, buen vuelo y nos vemos aterrizando en Bogotá. Bueno, ya aquí de, habíamos descendido el avión, allá en la parte de atrás se podía ver el avión que nos había traído de Miami a Bogotá. Y bueno, hacer la migración, siempre les recomiendo, enrólense en la migración automática que les ahorra mucho tiempo, muchas filas. Y bueno, acá ya estamos saliendo del aeropuerto, gracias por acompañarme en esta crónica. Estuvo divertido el viaje en, en dos trenes y en el avión, y estuvo barato, 5 dólares, y bueno, para la casa. No olviden, amigos, suscríbanse, les dejo mis redes, eh, suscríbanse, no sean malitos que es gratis, a ver si llegamos a los mil, y bueno, no olviden darle like, y nos vemos en el próximo video, y pongan los comentarios si les gustó la crónica y la travesía. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, ros.